John con palabras Y va a ser un aplaudo Palma tras palma Una tras otra se acoplan Lo dijo el asesino Yo asesino de tu tropa Por más que me diga Que consumo falopa Eso no me hace más Ni menos compatriota